Hola, soy Evelyn Nizulka de Quiero Dulce y hoy les voy a enseñar a preparar cupcakes de plátano ideales para la lonchera de los niños y también les enseñaré a decorarlos de forma práctica para que los puedan lucir en las fiestas de cumpleaños de sus hijos Para esta receta vamos a necesitar, para la masa 200 gramos de azúcar rubia 100 mililitros de aceite vegetal 3 huevos a temperatura ambiente 2 plátanos triturados 200 gramos de harina sin preparar, una y media cucharadita de polvo para hornear, 120 ml de leche fresca, una cucharadita de extracto de vainilla, 100 gramos de chocolate picado. Para la decoración, 200 gramos de fos 100 gramos de grajeas multicolor. Bien, para empezar necesitamos un tazón o bol, un batidor de globo o varillas, una espátula. Y vamos a agregar el azúcar dentro del tazón para mezclarlo con el aceite vegetal no olvidemos que debemos tener el horno ya encendido precalentando a 180 grados centígrados vamos a mezclar bien el azúcar con el aceite para que se integren estos ingredientes ahora vamos a agregar los huevos que es muy importante que estén a temperatura ambiente los incorporamos a la preparación y aparte voy a agregar el polvo de hornear a la harina. Ayudándonos de un servidor vamos a tamizar toda la harina y vamos a hacerlo de a pocos y lentamente para evitar formar una nube de harina. Esta es una de las recetas que he creado para poder hacerlo de forma muy sencilla, es muy fácil de preparar eh, seguimos tamizando esta receta les va a rendir 12 cupcakes y la pueden hacer con sus hijos, sobre todo la parte de la decoración a ellos les va a gustar mucho y van a pasar una agradable tarde en familia bien, ya casi terminamos de tamizar y vamos a mezclar bien todos estos ingredientes hasta que queden bien integrados seguimos mezclando y ahora vamos a agregar los plátanos triturados vamos a asegurarnos de que queden bien integrados a la preparación luego voy a agregar eh, la leche fresca yo estoy usando entera pero podrían usar leche semidescremada o leche deslactosada con cualquiera de ellas la receta les va a quedar muy bien bien, es el turno de otro elemento líquido vamos a agregar el extracto de vainilla asegurándonos de mezclar muy bien después de añadir cada ingrediente para que la preparación quede bien integrada Pueden agregar frutos secos si desean, como castañas o pecanas, eso depende del gusto de cada persona. Ahora agrego el chocolate picado. Estoy usando el chocolate vítero semiamargo, que es mi favorito, eh, porque contiene menos cantidad de azúcar, pero también podrían usar de leche. Mezclamos todo muy bien y nos preparamos para verterlo en nuestros moldes. Para esto voy a necesitar una cuchara para helados. Uso esta cuchara porque me ayuda a distribuir mejor la mezcla eh, colocando la misma cantidad en cada molde. No nos olvidemos que solo debemos llenar hasta las tres cuartas partes de capacidad de cada molde. Yo en esta ocasión estoy usando estos moldes de silicona, pero podrían usar los moldes convencionales para cupcakes, eso sí con pirotines de papel Número 8. Pueden elegir variedad de diseños y colores y los pueden conseguir en las tiendas de repostería. Bien, sigo llenando mis moldes. Ya vamos por la mitad. En verdad eh, es una receta muy eh, rica, es una receta sana y con la decoración nos van a quedar muy bonitos para, como les dije, presentarlos en sus fiestas infantiles. A los chicos les encanta. Ya los tenemos listos y ahora los vamos a llevar a nuestro horno que, como ya he mencionado, debe estar precalentado a 180 grados centígrados. Se van a cocer los cupcakes por 20 a 25 minutos, hasta que introducir un palillo este que salga limpio. Una vez que ya están listos, los voy a retirar del horno y colocar sobre una rejilla de enfriamiento. Deben estar bien fríos antes de iniciar con la decoración. Para esto necesitaré una espátula de codo. Si no tuvieran, pueden usar un cuchillo para untar. Bien, lo primero que vamos a hacer es untarlos con el foch, yo lo hago del centro hacia los bordes. Debemos asegurarnos de que quede bien untado y que no se vea ni un pedacito de la masa del café, que quede bien cubierto. Luego los vamos a pasar por las grajeas, los sumergimos y estas van a quedar adheridas al cupcake, se ven muy bonitos, así es como quedan, vamos a repetir el procedimiento, cubrimos con foch, pasamos por las grajeas y así hasta terminar con todos nuestros cupcakes y este es el producto terminado, a los niños les encanta, se van a locar y a mí ya me están provocando. Háganlo, se los recomiendo. Y si te gustó esta receta, suscríbete a nuestro canal. Y para conocer más de los productos de Quiero Dulce, pueden buscarnos en Facebook como Quiero Dulce 1. Hasta una próxima oportunidad.